¿Te has dado cuenta que ha sido esta semana el Día Mundial del Agua? Sí, algo he visto por Twitter. Sí, en general, bueno, fue, ha sido el día 22 de, de marzo y la verdad que es que he visto muchísimos eh, instituciones y tal que han hecho alusión a, a, a este día. ¿Y qué, qué ponían? Pues mira, ahora me estoy acordando, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile hizo una, una propuesta en la que animaba a, a la gente a ducharse en tres minutos, un poco para, para concienciar del uso responsable del agua. Ah, eso es algo que he visto que decían que el agua para todos, como un lema o algo así. Sí, era como eh, no dejar a nadie atrás, digamos que al fin y al cabo el agua es un recurso para la vida, el agua es vida, pero yo creo que también un poco, eh, que es lo que me faltaba a mí por, por ver en todas las redes sociales, que el agua también es cuidado de alguna forma. Claro, porque por ejemplo, en, cuando dices que el agua también es desde el punto de vista del cuidado, a mí me lleva a la idea de OREM, que es uno de los requisitos de autocuidado universal. El más evidente sería el del agua, que no solo atiende a que podamos beber agua, sino que también habla de que es muy importante el acceso, eh, las condiciones del agua. Claro, yo creo que un poco toda la campaña social que se ha creado ha ido en torno a esto, que obviamente el agua sirve para beber y para mantenernos vivos, y que tenemos que tener un acceso, un acceso, de hecho, lo que te va a decir la, la Organización Mundial de la Salud es que tiene que estar en un determinado sitio, que no puedes hacer una persona recorrer kilómetros y kilómetros, que actualmente es uno de los mayores problemas que hay, y luego tiene que estar encima en unas condiciones de salubridad este agua. Claro, porque en nuestro caso además tenemos mucha suerte, tenemos a día de hoy aquí en España, en Madrid, en Guadalajara, bastantes zonas de embalses que debemos de cuidar. Sí, de hecho es uno de los, de los muchos problemas que hay a la hora de concienciación de la gente con, este, con, con el problema del agua, muchas veces de cómo distribuir el agua que se tiene, porque muchas veces se tiene en un determinado territorio, pero se distribuye y hay que también hacer un uso responsable de esa distribución por parte de, de los estados y de la parte de los gobernantes. Por ejemplo, uno de los puntos de mayor inflexión que hubo en nuestro país fue cuando empezaron las ideas de pasar aguas de algunos embalses a otros territorios geográficos y eso también tenía mucho que ver con cómo estábamos cambiando la agricultura, la producción de alimentos en nuestro país o para qué queríamos usar determinada agua cuando también hay que reconocer que tenemos un problema a veces de sequía nosotros como estamos sufriendo ahora. De hecho una de las cosas que vi ayer también en redes sociales es que había como dos niveles de capacidad de medir el agua. Y tenemos la de los propios embalses, pero también que dentro de lo que cabe en nuestro país, pues ahora mismo no estamos en, en, en una extremada urgencia, pero sí, por ejemplo, la, el nivel de hidratación del suelo, es decir, que está mucho peor. Y esto tiene mucho que ver luego con la agricultura. Es que por una parte, algunos de los datos oficiales dicen que hay como unos 2.100 millones de personas que no tienen acceso a un agua de calidad, a un agua, es decir, potable para el consumo humano. Y por el otro extremo, en donde tenemos a disposición ese agua, estamos a veces haciendo un uso poco equitativo o poco concienciado porque tenemos a, tendemos a intentar hacer una producción de alimentos que no corresponde. Y eso ha llevado a que haya movimientos, incluso a día de hoy, acerca de lo que llaman slow food, acerca de si se puede intentar concienciar a las personas de hacer uso o el consumo de alimentos que sean de temporada, que sean propios de la región, y así no intentar explotar de manera eh, artificial, por decirlo de alguna manera, los recursos que tenemos. Claro, porque si por ejemplo yo estoy cultivando alguna fruta, alguna verdura que necesita mucho agua y lo cultivo en época de sequía, ese agua la tengo que aportar de alguna forma, no es un poco lo que estábamos viendo. Otra de las cosas que también están muy de moda ahora en estos días, que aparecen en muchos sitios, son los pequeños trucos que podemos hacer para ahorrar, y eso la mayoría tienen que ver, me estábamos ahora hablando, con el requisito de la eliminación. Sí, por ejemplo, de las cosas que más he visto en los trucos más sencillos de hacer, yo creo, son, pues por ejemplo, cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, o mientras te afeitas, que más o menos te ahorra como unos 12 litros al... cada minuto, así que es bastante en realidad. Y luego, pues, ducharte de bañarte, o poner la lavadora, por ejemplo, eh, con carga completa, porque al final va a llenar de agua todo el depósito igual y quieras que no, pues vas ahorrando agua poquito a poco con cosas pequeñas. Claro, eso también, por ejemplo, hace unos años, no era tan habitual verlo, pero en el ahora ya existen los dos botones para usar simplemente las cargas que sean necesarias de agua para limpiar, en vez de estar siempre con la carga completa usando todo el agua. Y por ejemplo, otro truco que estuve viendo el, el otro día a raíz de todo lo que salía en Twitter era por ejemplo el agua de cocer las verduras, utilizarla para regar, que de hecho ya no es solo que aproveches el agua sino que aprovechas los propios minerales que han, que han liberado todas las verduras que le sirven de hecho a, a las plantas que tengas. Si lo planteamos así, en realidad son medidas que hacemos cada uno de nosotros, pero que cuando se nota el efecto de ellas, también es sobre todo si sumamos todos, si hacemos medidas colectivas, ya sea en la familia, en casa o a nivel comunitario, en las zonas en las que vivamos y que tengamos una conciencia social incluso en, la, en cómo depuramos las aguas en la industria. Y todo el tema de la industria, por ejemplo, me lleva a, a la idea del concepto de huella hídrica. ¿Qué es exactamente eso de huella hídrica? Pues la huella hídrica es un indicador que se ha establecido, un indicador medioambiental, que define el, el volumen total de agua dulce que se necesita para producir un, un producto o un servicio, incluso. Es como una variable que te dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. ¿Y sabes de algún dato en concreto? Sí, por ejemplo, una simple hoja de papel. Eh, se gastan aproximadamente unos 10 litros en producir cada hoja Son así difíciles. que realmente tenemos que darnos cuenta también que el ahorro de agua no solo el, no está en los grifos o en la ducha, sino que está al final en todos los productos que consumimos y otro dato también que me llamó muchísimo la atención es por ejemplo cuánto agua se necesita para fabricar unos pantalones vaqueros Unos como los es que puedo llevar yo? Sí, como que llevamos todo el mundo ¿Cuántos litros? Pues unos 8000 litros más o menos ¿Tú? Ten en cuenta que con este indicador no solo es el, el agua que coge la fábrica para producir el, el vaquero en sí, sino que tiene en cuenta cuánto agua ha necesitado para producir los tejidos, cuánto agua ha necesitado para, para producir los tintes, así que al final suman. Sí. Y luego también lo importante es lo que hacen las industrias con esas aguas, cómo al final las utilizan pero luego cómo las desechan, ¿no? Porque todo ese agua que ha sido utilizada, que puede tener contaminantes, fertilizantes, las pinturas, lo que sea, en realidad luego dónde se vierte, porque eso es también es uno de los problemas mayores que tenemos el uso en algunos sitios de las aguas de desecho. Eso, es, tenemos que intentar dentro de lo que todo el agua, consumir el menos agua posible dentro de no desperdiciarla y luego devolverla al medio natural lo más parecida a, a la cual hemos recogido. Y las medidas legales acerca de eso son muy importantes. Y pues siguiendo por donde íbamos, yo creo que el equilibrio entre la actividad y el descanso también podría tener relación con el agua. Sí, de hecho... Eh, la actividad es posible cuando, por ejemplo, como grupo, nosotros salimos a correr todos los domingos es muy importante una buena hidratación tanto antes como después. Y ya no por no hablar de salir a correr, pero otras actividades pueden puede ser nadar, montar en cano canoa, otro tipo de actividades que se hacen directamente en el agua, que yo creo que aparte pues tiene muchos beneficios, como siempre vemos, el menor impacto en las articulaciones y demás. Pero bueno, para eso tenemos que tener siempre una fuente de agua, fuentes limpias, ríos, embalses donde se puedan hacer este tipo de actividades y que sean seguras, claro. Sí, nuestra cultura aquí en España desde luego está muy ligada al ocio o el descanso también a, a el agua. Son sitios donde hemos hecho ejercicio, pero también donde nos relajamos eh, dándonos un baño en, en la playa, por ejemplo, o en la piscina. Sí, de hecho, pues ahí me viene a la cabeza siempre como la idea del de spa, de, del baño termal, esto que están también en muchos sitios, incluso naturales, que se encuentran en, en diversos sitios que, que incluso directamente una ducha a mí me ayuda muchas veces a relajarme después de haber estado haciendo ejercicio y demás. Sí, lo importante sobre todo es saber que hace un buen uso y que hacen buen mantenimiento del agua para hacer un uso debido y, y no utilizar más. Y sobre todo esto que estamos diciendo, yo creo, tiene mucho que ver también con cómo te relacionas con los demás al final, para hacer una actividad o para estar en modo relajado, digamos, muchas veces esto va a tener que ver con hemos ido de vacaciones, con la familia, a la playa o a pasar simplemente un día en un pantano, en el río... Y esto yo creo que incluso echando la vista hacia atrás tiene mucho que ver con el componente histórico de cuando se empezaron a canalizar las aguas en, en, en las ciudades, pues, eh, las, las, las ciudades romanas, por ejemplo, pues eso del, el concepto del baño termal, de termas, donde realmente la gente era el núcleo, donde allí hablaba de negocios, o hablaba de política, o de las ideas o debatía. Yo creo que de alguna manera viene ahí el concepto de agua también como relacionarse con la gente. Claro, eso sería el requisito de la interacción social. Eso es. Y luego ya nos quedan pues, el requisito de prevención de peligros, el de aire y el de promoción de la normalidad. Y por ejemplo, se me ocurre que los dos primeros tienen mucho que ver en realidad. Eh, en primer lugar, por la, lo que estábamos hablando de en qué condiciones está ese agua, ¿no? si realmente es un agua contaminada o que tiene vectores que van a producir enfermedades infecciosas del estilo cólera, hepatitis A, tifoidea Y es algo que realmente la Organización Mundial de la Salud en donde pone un gran foco de atención. Sí, porque vivimos, muchos de nosotros desde luego, en condiciones muy salubres, pero no hay que olvidar que buena parte de la población mundial no tiene acceso al agua, como decíamos, o que tiene acceso a aguas que son superficiales, que están contaminadas, que tienen de la tierra, de los desechos de lavados de las casas y eso incluso también con los desastres naturales hace que algunas zonas sufran mucho de este tipo de enfermedades que todas se transmiten por el uso del agua. Y en cuanto al aire, toda esta contaminación que hablamos también se debe en gran parte a, a, a, al uso que hemos dado de, de los propios recursos del planeta. Estamos generando más contaminación, esta contaminación aparte del agua va a la atmósfera, al aire y luego también es un poco todo un ciclo, ¿no? Que al final la contaminación del aire, cuando llueve, es verdad que se limpia la contaminación del aire, pero a cambio va a las aguas y va a los ríos y va a los mares. Así que en ese sentido un poco, creo que tenemos también que hacer un poco de conciencia de que no podemos permitirnos pues un poco lo que están haciendo ahora en, en muchas ciudades, ¿no? que pues, tenemos que limitar de alguna manera el cómo nos movemos dentro, mediante qué uso de qué combustibles, creo que es algo que al final nos... Nos influye a todos, más allá de que vivamos en una ciudad o en un pueblo donde contaminamos más o menos, al final el agua y el aire no entienden de, de fronteras y, y lo que uno contamina lo va a recibir otra persona. Pero es esa idea que, que trabajamos a veces del ciclo, ¿no? que todo al final revierte en una cosa o en otra y si contaminamos el agua afecta al aire y el aire al final si está contaminado nos va a volver a afectar a las tierras que son las que nos obtienen el agua. Eso es, y luego aparte todas estas situaciones de contaminación o de problemas de acceso a agua o de ausencia directamente de recursos se ve eh, en peor situación cuando hay, lo que decías, o catástrofes naturales o, o guerras, o otro tipo de, de condiciones de gente, de refugiados, todo esto influye de alguna manera, de manera exponencial, ¿no?, a esta situación basal yo creo. Eso yo creo que nos llevaría ya al último de los requisitos, que es justamente um, un requisito transversal, porque la promoción de la normalidad, que está al final, tiene mucho que ver con que se hayan cumplido todos los requisitos anteriores. Si no tenemos un adecuado mantenimiento del aire, si no hay un adecuado aporte del agua, de los alimentos, una actividad, una un ejercicio, un descanso, una interacción social, la normalidad que le podemos llamar el desarrollo adecuado al entorno cultural donde vamos a vivir, no va a ser posible. De hecho, el otro día estuve mirando que ante situaciones de conflictos, armados, guerras, eh, la población infantil, por ejemplo, tenía tres veces más probabilidades de... De, de, de morir por problemas de agua que por el propio concepto de la, de la violencia. Es que al final el agua es algo tan fundamental, es un elemento que ha sido, por así decirlo, místico. Eh, está muy relacionado el agua con la vida y al final la vida con el cuidado. Y en ese caso, no tener un acceso al agua, no cuidar nuestro agua, que al final es no cuidar nuestra propia vida y nuestro propio potencial de desarrollo. Porque, claro, si hubiéramos nacido en otras condiciones si hubiéramos tenido que atender a otras condiciones, quizá no estaríamos donde estamos ni hubiéramos alcanzado el potencial que tenemos a día de hoy. Claro, de ahí me lleva a la idea de que cuidarnos, no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar nuestro planeta y cuidar nuestro medio ambiente, que es una forma de revertir en nosotros mismos pues, los que van a venir después de nosotros también. Sí.